Hola amigos y amigas del Facebook, del Youtube y del Instagram, ¿quién está aquí detrás? Paul Espargaró. Hola Paul, hola, ¿eh? polito. ¡Poli no me oye, es que hay mucha gente, no es que sea mal chaval, ¿eh? es que está aquí muy liado. Hola, buenos días. Que tenemos las entradas, que nos vamos a meter aquí dentro. Hasta luego. El spam está asegurado, ¿eh? Charly, me está haciendo de mochilera llevándome el casco. Catam de jamón ¡Mmm! ¡Qué bueno! Agüita Hola Charlie, ¿cómo está el bocadillo? ¿Está bueno? mola ¿Eh? está también de mola ¿eh? y detrás tenemos a Suzuki very nice! <laughs> yes! Hola, <laughs> Scream Raymond, I'm rocking rock the bank, I got a rock till we probably got a rolling on the top, we got a rock. <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> Los eh, aquí los superhéroes. Los superhéroes son los que están dentro pasando el calor por cuatro duros. ¡Ey! ¡Cás!